Ok, el temblor de tierra que sucedió en la costa sur de Puerto Rico, más Entonces o menos. no fue aquí. No. Fue donde se están realizando todos los temblores. El mismo lugar donde se donde fue el temblor de ayer, de 5.7, hoy fue de 6.6. 6.5 y fue en el mismo lugar. Fue a las 4 y 28 de la mañana. Para que ustedes tengan una idea. Eh, cuando hablamos de 5.6 en la escala de Richter y hablamos de 6.7 también en la escala de Richter, estamos hablando que por cada grado que se mide en escala, se aumenta en 10 la potencia del temblor de tierra. Ese primer temblor de tierra de ayer, que fue de 5.7%, eh, el de esta madrugada a las 4 y 26 de la mañana Fue 10 veces, casi 10 veces más fuerte que el, que el que sucedió ayer En Puerto Rico En Puerto Rico. Eh, La tierra ha temblado eh, cerca de 660 veces En lo que va de eh, un mes En esta falla, esta falla se activó Muchos sismos pequeños que solamente el, el, el Instituto de Sismología de Estados Unidos lo puede captar, pero ayer tuvo un detonante que eh, causó consecuencias y hoy este de las 4 y 26 de la mañana fue bien fuerte. Esperamos todavía eh, eh, reportes de consecuencias porque fue en la madrugada. Se activó el, el sistema de tsunami y luego se desactivó porque no causó, pero se sintió a 500 kilómetros a la redonda. Todas las islas del Caribe lo sintieron. Ahí tenemos el temblor de la madrugada, la metú 6.4. Yo, lo sentí. Sí, sí. yo, lo, sí. lo yo solo pensé en Puerto Rico, yo, lo yo dije, estamos yo, sintiendo. Lo, yo, sentí. yo estuve ahí mismo, ¿Más? me quedé tranquilo, mirando <risa> la intensidad, pero me preocupaba que si lo sentíamos de esta manera aquí, eh, eh, es 6.7, no fuera... En República Dominicana Para mí era en República Dominicana no. Fue Bien. a una profundidad decir, de 10 que kilómetros Ese fue un gran temblor Sí, sí, sí, fue un Porque gran que ha ido temblor ido aumento, cuatro y pico, cinco y pico sí. Y ahora seis y pico sí. Sí. Ahí, y, y tenemos tal. la información con el día de ayer Hubieron cuatro casas eh, que derrumbadas sí. O sea, sí, ha sí, sí, sí. la infraestructura a, Hay sí. una urbanización en Puerto Rico Que está sobre suelos muy débiles Y usan una estructura de pilotes y eso simplemente se fue abajo. Dios. Sí. Hay que saber construir, educar mucho a la población y recordar que cuando se sube un grado en la magnitud es como si fuera diez veces más la potencia del anterior. Quiere bueno. decir que esta madrugada fue fuerte. Muy fuerte. Sí. Bueno, señores, eso es lo que ocurrió en el día de hoy, la madrugada de Ahí hoy. Ahí se usa logarítmico. Logarítmico. <risa>